Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿queremos hablar con el gerente o con alguien que está acá? No, no vamos a abordar, tenemos que hablar ahora mismo. Por favor, si puedes llamar a alguien? ¿Puedes llamar al gerente, por favor, a alguien que esté desocupado? ¿Queremos hablar por los reiterados cortes? Ya nos están tomando el pelo y bueno, tenemos que venir a manifestarnos de alguna manera para que tomen carta en el asunto. ¿El domicilio cuál es? ¿El abuso? ¿El abuso? ¿Vos sos la frente? ¿Vos sos la frente? Sos la sí, está el eh, Yo, ya, esta es la tercera vez que vengo por propia decisión. De hecho, me mandaron carta, eh, Tengo una criatura discapacitada que se moviliza. ¿Qué ¿Y una suena? Sí, Vitre 26. 26, sí. el número mío de reclamo 01-83 no, no, no, por, por la zona este, es un plano con todos los días, sí, sí. Este, bueno, este, yo ya tengo tres cartas, carta que me manda que va a ir el técnico, me aparece tengo que salir a la madrugada a nebulizar el chico en la calle con el riesgo de que quiero más peor, de que me roban en la calle, que me roban en la casa los cortes son reiterados, este, nos cortan ahora, y ahora a la noche nos van a volver a cortar. No, ahora, no, ahora tenemos porque anoche nos lo que, vimos pasa que se no, corta todas las noches. Todas las noches y no, no todos, todos los días, sí, no solamente a lo que nos tiene. El fusil esta noche se vuelve a cortar porque no la abasto, por el abastecimiento de la mitre de lo que sea, no tenemos respuesta desde el sur, ni a través telefónica, ni a través nada, y estamos realmente, yo en mi caso y en mi vecino estamos realmente muy agotados. Y bueno, ¿y ya te digo, retragos? No. no, no, no, no, no, no Enorme, si me buscaste la computadora, tengo que reclamar, tengo que buscarme. No, no, que el, no, no, no. ¿Es diferente, ¿Alguien? No, no, que no. no bueno, bueno. Que bueno. O sea, en realidad, sí, sí. es una tienda comercial. Entonces, lo, lo que hacemos es, es, el... es. Y que estamos va. tranquilos. Va a, que arriba, ¿no? No, no sí, a tener que llamar a alguien más arriba, Pero Pero acá no está. pero la tenés que llamar y que la esperamos. Y que la esperamos acá. acá. Acá estamos los vecinos reunidos para solucionar esto. Cuando nos tomaron nota que pasamos para allá al fondo hace dos años atrás, cambiaron todo el cableado de bajo tierra y ahí sí hubo una solución pero ya hace varios meses que empezamos a vez con lo mismo tenemos familiares en Barrio Bueno tenemos familiares en Plátano que también se le cortan y va alternando los cortes claro. hay gente que, que necesita sí o sí el nebulizador no, eso es el tubo adoxico, no todo. En en eso estamos entonces, de oxígeno entonces queremos una pronta y también los cortes nosotros. O sea, nos somos... claro, pero es como le decía al ¿no? muchacho la cara visible son ustedes no, y lamentablemente son los que nos van a tener que aguantar. No, está pasando o sea, periodo, cruzando las Nosotros somos pocos. No se trata de aguantar. Va sí, a dar una comisión. Y es que no nos la dan. No nos da bien. Sí. Dígame, ¿cómo es la, de la calle 129 y más? Ah, 23.66. Ah, entre 1.300 y 1.55. ¿Eso es contigo? ¿Eso es contigo? ¿Eso es contigo? ¿Eso es contigo? ¿Eso es contigo? ¿Eso es contigo? ¿Eso es contigo? el problema es que la cámara no, el problema es en la cámara no, no que en 24 y 25 sobre y bueno, ahí la luz de la misma eso se recarga, está con un 60 grados y esta noche se vuelve a cortar es lo que nos dijo muchachos del sí, sur anoche y por teléfono, ya sabes, 45 minutos hasta que te atiende una máquina y después cuando quieren se atiende. Lo que pasa una es que el conservo de la empresa atiende todo lo que es eh, la concesión de estudios. Después están llamando de Lomas, de Quilmes, de Varela, y bueno. No, no, nosotros nosotros queremos, a yo sé a... cómo te vuelvo a decir. Y quiero que me busque tengo una criatura discapacitada. No no esto es, que es una lista de, la la la de, la la de los trabajos ¿Sí? con esos 65 no, no, transformadores para cambiar. Estoy viendo si ya lo tenemos pendiente o no. El tema es que no sé dónde están los transformadores el para cambiar. El sí. el, si ¿Está Pam? Tenemos alguno en Lima. Si no no igual va. Le hablo de todas las localidades. Sí. De Gilmes, Varela. Pero esto ¿sabes cuánto hace? Desde el verano pasado. De había pedido. Claro a esperar que baje alguien un poquito, no es que no te consideremos de categoría, sí, pero, no pero y bueno Así esperaremos acá, no, esperaremos no acá entiendo, hasta que se preparece alguien comercial no, esto, no importa, no se cerrará en el sur y esperaremos a casa que